Bienvenidos a satoshifactory.com En este vídeo te traemos un concurso acerca de los NFTs que acaban de incorporar el XenGate.io en el cual podrás participar tanto si eres creador de NFTs como si quieres votar a los creadores de otros NFTs están repartiendo distintos premios en Bitcoin, la verdad es que es muy sencillo participar y es muy interesante. En nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes un artículo acerca del exchangegate.io en el cual te explicamos qué es, cómo funciona, cómo puedes crear tu cuenta y sobre todo una parte muy interesante de este exchange es que puedes encontrar gemas de criptomonedas muy valiosas. Estas gemas son listadas en este exchange antes de ser listadas en otros como por ejemplo Binance, Coinbase, etc. Tienes un vídeo que te estará saltando por aquí arriba en el cual te explicamos paso a paso cuáles son las principales características de este exchange. Te animo a que leas el artículo ya que... Está muy bien detallado y podrás crear tu cuenta y empezar a operar dentro de este exchange. Antes de nada te animo a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones si te gusta el contenido que estás viendo, ya que a ti no te supone nada y a nosotros nos ayudarás muchísimo a seguir creando más y mejor contenido. También tenemos el canal secundario en el cual estamos subiendo bastantes vídeos para ganar criptomonedas de forma totalmente gratis. Te animo a que le des un vistazo ya que tenemos muchas alternativas. También, por supuesto, puedes visitar nuestra web, satoshifactory.com, en la cual encontrarás todo tipo de plataformas 100% verificadas y testeadas por nuestro equipo, en las cuales tendrás muchas herramientas y muchas opciones para ganar criptomonedas de forma totalmente gratis. Pues bien, aquí tenemos el mercado de NFTs de gate.io, se llama NFT Magic Box y podemos ver que tenemos todo tipo de NFTs de distintas temáticas para poder comprar, vender o hacer lo que nosotros queramos con ellos, tenemos pujas tenemos compras directas podemos hacer muchas muchas opciones y bien en las instrucciones oficiales nos indican que podemos participar tanto creando como votando a otros creadores empezando por el periodo de participación nos dice que empieza el día 30 de junio y finaliza el día 21 de julio tenemos una segunda etapa que será la de votación que será a partir del 22 de julio hasta el día 29 y nos dice que la tercera etapa será la lista mágica top 10 y será 15 días hábiles después del día 30 de julio, es decir, sobre el 15 de agosto aproximadamente podremos ver los resultados de los ganadores, etcétera. Tenemos aquí un enlace para unirnos a esta competición. Simplemente deberíamos rellenar estos campos que tenemos aquí abajo. Tenemos las dos opciones, la de colección de trabajo, crear un NFT y por otro lado tenemos la de reclutamiento del jurado mágico. Si seguimos leyendo las instrucciones nos dice que los requisitos para poder participar son el número uno, las entradas deben tener características distintivas de la industria NFT. Las entradas también deben tener en cuenta las características de la marca de la plataforma gate.io con lo que nos dicen que debemos combinarlas con el logotipo de la plataforma gate.io. El color de la marca, la imagen de dibujos animados y otros elementos. El punto 2 nos dice que crear un trasfondo cultural local que refleje las características culturales locales y tenga un alto grado de reconocimiento... El 3. Debe haber una gran maleabilidad de emoticonos, personajes de dibujos animados, cómics, vídeos cortos, ilustraciones, modelos de figuras, obsequios periféricos, etc. En la cuarta nos dice que no hay limitación del estilo de diseño, la forma de expresión o el uso de diferentes tipos de software, el manu electrónico se enviará automáticamente. Y por último, la quinta nos dice que el formulario que se completa debe incluir al creador el nombre de la imagen de la caricatura y una breve descripción. Además de subir el NFT al mercado, también debemos subirlo en el formulario de inscripción. Recuerda que te dejaré toda la información abajo en la descripción del vídeo para que puedas leer este artículo en mayor profundidad y si deseas entrar a la parte de voto, puedas tener todas las opciones, puedas leerlo con más calma también tienes el grupo y el canal de telegram abajo también en la descripción del vídeo en los cuales tenemos bastante comunidad que nos vamos ayudando unos a otros serás bienvenido o bienvenida en esta parte inferior tenemos también los premios que van a ir dando en función de los puestos que vayas quedando tenemos el primer lugar medio bitcoin la verdad es que no está nada nada mal el segundo lugar 0.3 y el tercer lugar 0.1 después del cuarto al décimo lugar van a compartir un total de 0.1 Bitcoin para estos 6 ganadores. Nos dice también que por el voto de participación van a compartir 5.000 USDTs entre todos los que estén involucrados y votando a diferentes creadores y también nos dice que existe la posibilidad de ganar el airdrop de recuerdo de NFT del día mágico. Bien, y si volvemos a la pestaña de NFT Box, que la tenemos aquí arriba, aquí dentro tenemos todas las opciones de distintas temáticas sobre NFTs, tenemos muchísimos artistas que están subiendo muchos NFTs, que la verdad es que algunos de ellos son bastante chulos. Y tenemos por un lado descubrir otras opciones. Si clicamos aquí nos mostrará mucha más información acerca de los NFTs que se están vendiendo, comprando, etcétera. Por ejemplo, podemos ver que tenemos aquí uno de Cristiano Ronaldo. Tenemos muchísimas opciones. Hay todo tipo de temáticas muy variadas y podrías crear tu NFT perfectamente sin ningún tipo de problema. Tienes aquí la pestaña justamente para crear tu propio NFT. Esto no lo he estudiado, no sé muy bien cómo funciona, aunque no parece muy complicado. Si tú has subido alguno o tienes interés, puedes dejarte un comentario explicándonos cuál ha sido tu experiencia, si te ha gustado, si no, si ha sido complicado, etc. Te recuerdo que también tienes el canal y el grupo de Telegram abajo en la descripción del vídeo, en los cuales podremos ir ayudándonos unos a otros a resolver todo tipo de dudas que tengamos sobre los NFTs.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 Y al final tu dirección de billetera de BNB de Metamask. Tiene que ser dentro de la red de BSC para que nos salga más económico el tema de las transacciones. A final de mes realizaremos el sorteo del vídeo que más comentarios tenga y repartiremos estos 5 céntimos de BNB entre 5 comentarios. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.